De prensa, ya esperando todos los medios, ya están listos para hacerles la entrevista. Muchísimas gracias. Estoy bien emocionada porque hoy estamos, vamos a estar hablando de nuestra presentación mañana en el Malecón y también eh, agradeciendo a toda la gente por estar en la mención de, de mi tema de la muerte de Liberto en los billboards. Estoy este ahí entre las 18 mejores mujeres del regional muy agradecida, esto es gracias a la gente, sin la gente no lo hubiéramos podido lograr y también obviamente vamos a estar presumiendo que ustedes, mi gente, ustedes hicieron posible que por dos semanas consecutivas estuviéramos en número uno en el monitor Latino de Estados Unidos gracias a ustedes, al apoyo que han pedido nuestra música en las radios, gracias por la muerte de Heriberto Cetina. y pues vamos a, a darle que quedando nerviosa algo muy muy, muy hermoso, la verdad les, les los invito que vayan a vivir la experiencia con Lili Cetina. Mañana sábado 3 de, de, de abril en el Malecón, ya que va a haber muy fregón todo. Estamos esperando que después de un año, que más de un año que no nos hayamos presentado acá en Los Ángeles, venimos por todo lo alto dando un concierto ahí. Magnífico, gracias. ¿Cómo te ha ido a ti como por ser mujer, si te ha ido mal con el público, insultos, ofensas, porque no falta por las canciones que tocas y todo? No siempre falta que alguien te ofenda de alguna manera por lo que haces, ¿no? por ser mujer, no falta el hombre que sea machista y diga a esa mujer no, o algo así. No, pues ya ni me acuerdo cuántas veces me ha tocado que me han hecho despapá y medio los cabrones, pero yo no me agüito, yo les sigo sí. para adelante, y sí, cómo no, en el, en el escenario me han dicho, eh, pues ya sabes lo que siempre uno, que si estás muy flaca, porque estás bien flaca, si estás bien gorda, porque estás bien pinche y gorda, y a mí me dicen, que estás bien gorda, otra Jenny, que va a salir gorda pues muy mis gorduras, ya para huesos en el panteón hay un chingo, es todo lo que les comento y es todo para salir adelante tiene uno que verle la mejor cara a las peores cosas, porque si nos vamos a poner todos a, a ponernos a llorar porque, los, porque lo que nos critiquen ahí nos van a encontrar yo como mujer les puedo decir a ustedes que si les avientan una pedrada a los cabrones, a ustedes agárrenlo para que construyan su pinche escalón para que suban para arriba ha <risa> llegado y sigue tu sueño porque los sueños nunca terminan no hay edad para los hombres. Claro que sí, muchísimas gracias. Sí, incluso mucha gente dice, ya está más vieja, tengo mis 36 años, pero, pero todavía estoy curiosa. ¿eh? Yo no, me, no todavía, todavía puedo echar muchos fregadas. <risa> mucha gente me dice, ¿por qué más o defiendes más a los hombres? Me han comentado muchas personas, ya que está hablando de eso, ¿por qué defiendes tanto a los hombres si a ti te han pagado tan mal? Porque no todos los hombres son malos. Que nos haya tocado un pendejo culero a nosotros ya es nuestro problema. <risa> pero todos los seres humanos somos, somos pecadores pero somos unas personas que podemos dejar el mal podemos ser, no podemos estar con la mujer pero podemos ser buenos padres y así como he visto hom hombres que son culeros con las mujeres también he visto a mujeres que son culeras con los hombres y se han olvidado también de los hijos se los dejan al marido, me ha tocado conocer entonces yo no estoy defendiendo ni a la mujer ni al hombre estoy defendiendo al ser humano que batalla para sacar a su familia adelante y sobre todo uh, que hay, hay di diferentes niveles sociales que lastimosamente no debería de hacer, todos deberíamos de tener un solo mismo nivel, ¿verdad? Pero pues ni modo, así es la cosa yo siempre trato de dar un mensaje en mis canciones y eso es lo que, trato de, es lo que trata de ser Lilicetina, no estar nomás con las mujeres ni estar con los hombres, simplemente ser el ser humano que le puede dar una palabra de, ale de aliento o motivación a otro ser humano, no importa el sexo. A veces por, por las giras no podemos comer, nos toca una comida nomás, pero si yo puedo comprarles lo que pueda comprarles para, para comer, lo hago con mucho gusto. Y siempre me dicen que tengo más hambre en la mirada que en la boca, porque pido un montón para todos, y nomás pellizco aquí y allá. Pero pues me gusta que todos comamos así en familia. Yo no sé lo que me ha dado cada que la veo venir se agacha y se va del lado, querido amigo, querido amigo, más valía mejor. mías 12 temas son, son composiciones mías, aquí pueden ver, aquí dicen lo, los compositores, ahí en casi, entonces la mayoría están mi nombre, ya que la mayoría de los temas son de su servidor Lili Cetina. Se llama La muerte de Heriberto Cetina y este tema ha estado por dos semanas consecutivos en los Headstones aquí en Estados Unidos en Monitor Latino y también con este tema nos hicieron una mención apenas en esta semana pues, En en Directamente para todos ustedes porque estamos hablando de sus nuevos proyectos De este nuevo sencillo que acaba de salir, que está bochinchero, está buenísimo Lo cual ella nos va a platicar que 10 de estas composiciones han sido um, Que ella misma escribió, ¿no? 12, Doce, una docena de ahí son composiciones de su servidora albicetina. Wow, dime, ¿qué te inspiró? ¿Son cosas de la vida? Este, escribir todo esto porque está muy hermoso son, son, pues, o, o, obviamente lo, la muerte de Riverto Cetina, que es la que está aquí, es un corrido que le compuso a mi hermano falleció. Estas dos semanas se puso número uno en, en Monitor Latino y ahorita con el mismo tema estamos siendo mencionados en, en los Billboard, en la revista Los Billboard, como una de las 18 mujeres más más pegonas del regional mexicano. Sí, sí, eso lo vi el otro día. Hemos venido siguiendo tu carrera y felicidades. Sí, sí,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 Pues este disco nace de, de, de, de muchas este, cosas que han pasado, sobre todo este corrido que le conclusé a mi hermano, que como dice, quisiera fuera mentira y no fuera cierto, pero son cosas que pasan en la vida cotidiana, no solo mi familia, sino muchas personas. Eh, este, este disco se, se hizo de 18 temas y precisamente se llama La Muerte de Roberto Sertina. Como tema principal un corrido, porque a mí me gusta arriesgarme, dicen que en la vida hay que arriesgarse para obtener las cosas y me arriesgué como cantautora componiendo corridos y todo lo que hace el Iglesias es muy diferente a otros artistas y todo el mundo, las de mujeres, nos vamos con el desamor, nos vamos a echarle al hombre o a decirle y yo dije no, vamos a ponernos en el mismo tu porto con los hombres porque también las mujeres podemos y creo mucho en mí por eso lo hice.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 cual tiempo sanar las heridas, soy humilde, pero no me busquen, porque no me verán de rodillas. Hola Rolando, ¿cómo estás? Te mando un beso y un abrazo muy rey hermoso de parte de tu amiga Lili que Me encuentro con Lizetina, de verdad que es uno, eres un orgullo de mi mujer, mujer latina, representando a nosotros mujeres. Eh, te quiero felicitar por ese nuevo. Eh, pues, tienes varios discos, pero este nuevo el que traes en, en mano, en cuarta de verdad. Que cuéntanos un poquito. Sabemos que son varios temas los que traes, pero cuéntanos un poquito el que estás promocionando años Muchísimas gracias. Gracias por la entrevista a todo el ritmo digital. Muchísimas gracias. José Arriba, aquí se tiene agradecido de que le hagan una, una entrevista. Claro que sí estamos este, con La Muerte de Heriberto Cetina, que es el disco número 9, que estamos muy agradecidos, ya que nos está dando muchas alegrías, muchas satisfacciones, acompañada de la mano de, de, de la compañía de RB Music y la de Patrona Promotion, que es mi compañía. Estamos este, lanzando lo que es el proyecto de Heriberto Cetina por todo lo alto. Muy agradecida, de verdad, eh, que estén apoyando tanto La Muerte de Heriberto Cetina en todas las radios, ya que por dos semanas consecutivas nos hemos puesto el número bueno. RB Music. Ella es Lili Cetina, mi querida Lili, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. Muchísimas gracias, muy bien, muy agradecida de que estén aquí con nosotros entrevistando. Muchísimas gracias por darnos el espacio. No, gracias a ti por, este, por esta oportunidad. Y bueno, pues iniciamos esta entrevista. Eh, sabemos que estás reiniciando tu carrera aquí con esta empresa, RBUC. Ah, te fuiste a lo grande, empezaste con el pie derecho. A pesar de esta pandemia que estamos pasando, muchos artistas pues, los hemos visto ya teniendo otras actividades, otros trabajos. Tú, gracias a Dios, te ha ido muy bien. Estás triunfando a nivel nacional con esta empresa. ¿Cómo te sientes, Lili? Me siento muy agradecida y sí, dice que, que eh, me han dicho que a todas las personas, a varias personas de los artistas, como dice era, eh, como los huracanes, los tumbó este... Eh, esta pandemia y yo pude, como las palmeras, me doblé, pero nunca me quebré, y sigo y ya estamos ahorita con todo, agradecidísima con la familia de Revenos y porque nos, nos están este, apoyando bastante, eh, estoy muy agradecida la verdad porque la gente nos está apoyando mucho, están apoyando mucho nuestro proyecto y estamos llegando a los lugares que, que jamás nos hubiéramos imaginado que tampoco tiempo de 2021 estemos este, acaparando tanto. Hola mi gente, ¿cómo están? Los saludos a Miguel y Lizetina, no se les olvide que mañana nos vemos en el malecón de Fullerton, aquí en Los Ángeles, California, vamos a estarnos presentando en concierto, por más de dos horas vamos a estar con Orteño Banda, con Mariachi, va a estar fregoncísimo, no se lo pueden perder, allá nos vemos este 3 de abril, o sea mañana, sabadito, sábado de gloria, déjense caer la greña para el malecón mi gente.